...está conmemorando el centenario Violeta Parra... ...como lo está sucediendo a nivel nacional... ...en todas las artes, digamos... ...y en especial eh, mostrando la obra... ...Canto para una semilla... ...una obra que surge de, de haber elegido... Eh, ...la musicalización que hizo Luis Advis ...de las décimas de Violeta Parra... ...que son décimas eh, biográficas... ...que van relatando su vida desde la infancia... ...bueno... ...hasta la adultez. Hoy día estuvimos en una vinculación a través de una mediación... ...con estudiantes de danza de la Escuela de Danza de acá de Río Gallego... ...fue muy bonito el encuentro, realmente valió la pena... ...nos relacionamos mutuamente y, y se hubo una gran participación... Sonando instrumentos y diré con gran estilo, señores denme permiso, aquí presento a mi abuelo. Musicalmente es una obra eh, muy bien eh, estructurada, eh, tiene la visión de una persona que tenía eh, una, una visión de la estética musical muy completa. Ahora el aporte del Bafona es... Nosotros trabajamos en, en, en la obra original, respetamos toda la, la estructura original de la obra pero las la bafonizamos, ¿eh? el sonido que tiene la obra es el sonido del bafona, ¿eh? pero nosotros respetamos la música original. De perro, ni el diablo. Emocionada porque te golpea en todos los sentidos, es arte en su estado máximo, la expresión que lograron en todos los aspectos es realmente muestra de un, de un nivel internacional. Fue fabulosa, realmente increíble, más de lo que nosotros esperábamos, creo que es algo de que no estamos acostumbrados a ver, una profesionalidad tienen los chicos impresionante, así que bueno. ...aparte lo bueno de esto fue la afluencia de la gente... ...que contamos alrededor de mil personas... ...así que bueno, creo que cumplió las expectativas que se tenían. Esta gira nosotros la veníamos pidiendo hace mucho tiempo... ...anhelábamos una gira como esta... ...sobre todo por la labor que el bajona tiene que hacer... ...no desde ahora, desde muchos años... ...el Bafona siempre trata de llegar a los lugares... ...más apartados de Chile... ...es maravilloso poder prepararnos... ...y fue la primera gira... ...la más potente... ...donde nosotros estamos compartiendo... ...el trabajo que hicimos todo el año pasado... ...para traer a este lugar, a esta gente tan cariñosa... ...por ejemplo, el canto por esa amigas de la Violeta Parra... ...y poder volver a montar, volver a, volver a poner en escena... ...la Patagonia, que es una obra que nosotros queremos mucho... ...porque fue y nació por cultores de aquí... ...que fueron a Santiago... ...y nos entregaron el trabajo... ...y que nos enseñaron y nos educaron". las gracias a Bajona por venir porque encuentro que son un, un grupo folclórico eh, totalmente completo que son muy buenos intérpretes la interpretación que, lo, que dieron que nos entregaron a todo el pueblo por venir fue muy emotiva muy linda <música> Thank you. ...con nuestra historia, con nuestra historia patagónica... ...y sobre todo la cultura Selman... ...que digamos a rayar fue lo mejor para mí porque... Eh, ...una muestra muy linda, con los trajes... ...con los bailes, se nota que hay un estudio de la cultura... ...y que el Grupo Bafona se ha dedicado a estudiar... ...para poder digamos después llevar la muestra... ...tan efectivamente a la escena, me gustó mucho... ...y doy gracias por haber sido partícipe digamos de... ...este encuentro y haberme ido con este bálsamo... ...que me llena el espíritu... ...porque nuestra cultura es así... ...es una cultura que nos, nos impregna de, de la cultura selva". experiencia una, de acá, de una localidad tan lejana, que venga un grupo de Santiago a presentar su, su cultura, las tradiciones que hay arraigadas en esta tierra. Me pareció espectacular, muy buena actuación. En un oasis, en medio de La Pampa, tener la oportunidad de, de recibir este tipo de espectáculo, la verdad que se agradece enormemente. ...es descentralización de la cultura y las artes para que puedan llegar a estos lugares tan apartados del país... ...se agradece enormemente, a nombre del Consejo Municipal, a nombre de mi funcionario, ...a nombre de toda la comunidad en general de la Comunidad Primavera... ...este tan lindo espectáculo que ha llegado hasta, hasta nosotros... ...y que sin duda estamos disfrutando de la mejor manera. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Radio Natales... ...CD117 en la amplitud modulada... ...el Consejo de la Cultura y las Artes está invitando gratuitamente a todos los natalinos... ...para compartir esta jornada canto para una semilla nada menos que el ballet bafona estará presente en el polideportivo esta tarde en puerto natales ...la naturaleza del bafona... ...en términos de montaje itinerante... ...eso yo creo que res, explica bien... ...en el sentido de que la misión nuestra es... ...trasladarnos con facilidad... ...y para llegar a los lugares más, más difíciles... ...de menos acceso a la cultura... ...tenemos que desarmar y armar algo que, que... ...funcionalmente sea lo más práctico posible... ...en el sentido de que no tienen que ser grandes volúmenes... ...todo lo que es, ni, ni mucho peso". El montaje estamos demorando, con pues la práctica que tienen los muchachos que se, que se han ido especializando, cada vez vamos desarrollando nuevos métodos y nuevas formas de hacerlo más rápido, eh, en dos horas. dos horas estamos armando sin, no tenemos grandes inconvenientes. La idea es dar una función diaria y ahí están contabilizados los tiempos de montaje, los tiempos de ensayo, de llegada, las comidas el check-in en los hoteles, entonces es muy poco el tiempo que tenemos y todo está relacionado. Oye, no. vamos Llegando la primavera. La esquina va a comenzar Las ovejas llegarán a la fiesta de la lana Despuntando la mañana la faena va a empezar Los peones a trabajar con alegría y con ganas Contentos están en la estancia Va llegando la pionada, Comienzan a faenar con tijeras afiladas Lo había visto yo por televisión Pero... Ver en personas muy distintos. ...esto lo veo real... ...el trabajo que ejecutan... ...y con amor propio... ...muy lindo". Pocas veces... ...llegan espectáculos... ...a una zona extrema... Eh, ...como la nuestra... ...por eso que yo quisiera... ...agradecer este tremendo espectáculo... ...que Bafona nos ha brindado... ...cuando uno ve a los niños... ...cuando ve... Eh, a ...la familia de la linda... ...disfrutar de un evento de este tipo... ...uno no tiene más que agradecer... ...porque finalmente la cultura eh, concita mucho interés... ...en esta zona de nuestro país". La primera vez que vi a Fona tenía 13 años... ...creo que fue en acá en Puerto Natales... ...este lugar ni siquiera efectiva, fue en otro lugar... ...y fue una experiencia súper buena... ...por lo mismo vine hoy, eh, a recordar parte de eso... ...fue sencillamente genial". ...más o menos hace 20 años que estuvo el bajón aquí... En este mismo escenario, en este mismo local... ...bueno, los años han pasado... Eh, ...y hoy día tenemos la suerte, ¿no es cierto?... este regalo de poder tener el bajón aquí... ...sobre todo pensando en nuestras comunidades... ...no se olviden que estamos en Laguna Blanca... ...en medio de la Patagonia... ...entre Montanegro y Puerto Natales... ...entonces esto marca un hito especial. Me parece muy bien que estén trayendo cultura a las comunas... ...y que se estén preocupando de... ...bueno, de traer esto tan lindo a todos nosotros... Muy, muy bonito. Precioso. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes una vez más ha puesto uno de sus elencos estables para el acceso y disfrute de toda la población de la región de Magallanes y Antártica chilena en una itinerancia del Bafona por la Patagonia chileno-argentina de más de 1.500 kilómetros y una respuesta del público fabuloso. Como director regional estoy muy agradecido de mi institución y de todo el público que nos acompañó en esta notable gira del Bafona 2017. Bajo la dirección artística de Juana Millar, dejo con ustedes a Bafona. Donde siento una farra, allí aprendo una canción. El homenaje a la Violeta Parra, eh, la verdad que es emocionante, así que supera todas las expectativas y ustedes han visto, pues el público ha respondido 100, eh, hay gente que quedó afuera que no pudo entrar. Así que ojalá se repita y dar gracias a, a Cultura que, que hizo el esfuerzo para poder traerlo. Me encanta poder ver esto así expresado de una forma tan distinta como es a partir del baile y la música que es mucho más fácil de repente de, de, de tragarlo, de digerirlo que por medio de la lectura. Nos vamos con el corazón llenito, felices y, y que la gente siga vibrando con lo, con lo que nosotros hacemos. Así es que, nada pues ojalá que, que no pasen muchos años como dijeron por ahí y que Bafona vuelva a venir y, y entregar el arte maravilloso que lo hacemos con todo el corazón y el alma Thank you.